En este mercado que tenemos representado en el gráfico, podemos observar que las mil unidades que se intercambian en el mismo, que es la cantidad de equilibrio, son compradas a un precio de 100, 100 unidades monetarias, que es el precio de equilibrio en este mercado. Sin embargo, si nos fijamos en la función de demanda, podemos observar que habría personas que estarían dispuestas a, a lo mejor a pagar 195 y sin embargo, como las 1.000 unidades se venden al precio de 100, se estarían ahorrando 95. Lo mismo ocurriría con otras personas que están dispuestas a pagar un precio inferior como 180, o 170, o 160, y que todas ellas están pagando el precio de equilibrio, que es 100. Por lo tanto, eh, las personas que están dispuestas a abonar un precio superior al precio de equilibrio están teniendo ahí un ahorro, están tienen una ganancia en forma de ahorro respe respecto de lo que estarían dispuestos a pagar, ¿eh? puesto que están pagando 100. La suma de todo lo que los consumidores se ahorran por el hecho de pagar el precio de equilibrio y no aquello que habrían estado dispuestos a pagar como máximo sería el excedente de los consumidores. Esa cantidad de dinero en este ejercicio podríamos calcularlo como el área de ese triángulo que queda, ¿eh? que hemos ido eh, señalando ahí con todas esas flechas. Esa área tendría de base 1000 y de altura 200 menos 100, es decir, 100. Base por altura partido por 2, 1000 por 100, partido por 2, son 50.000 unidades monetarias. El excedente del consumidor que es esa ganancia que tienen los consumidores por el hecho de pagar un precio inferior a aquel que habrían estado dispuestos a pagar, en este ejercicio sería de 50.000.